Video número 9. Dichos y refranes en español. 81. Me levanté por el lado izquierdo de la cama. Ejemplo. Hoy llegué tarde a trabajar. Se me descompuso el carro. Me mordió un perro. Tuve una pelea con mi novia. Luego tuve un gran problema con un cliente. Hoy me levanté por el lado izquierdo de la cama. 82. Perro ladrador poco mordedor. Ejemplo. El jefe siempre está de mal humor y nos regaña todo el tiempo. Bueno. Perro ladrador, poco mordedor. 83. Perro que ladra no muerde. Ejemplo. Mi mamá siempre está furiosa porque no le ayudamos en casa con el aseo y siempre nos promete que nos va a castigar quitándonos el celular, el internet, la televisión pero yo no me preocupo perro que ladra no muerde 84 tener una espina clavada esta expresión se refiere cuando alguien guarda un dolor o un rencor ejemplo mario tiene una espina clavada porque este equipo les ganó 5 a 1 en el último partido. 85. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Ejemplo. La recepcionista es muy guapa, pero no es muy amable con los clientes y siempre está de mal humor. Bien lo dice el dicho, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. 86. No todo lo que brilla es oro. Ejemplo, ese caballero se ve que es muy amable y encantador con todo el mundo, pero recuerda que no todo lo que brilla es oro. 87. Al mal tiempo, buena cara. Ejemplo. A veces tenemos problemas, pero es necesario que los enfrentemos de la mejor manera. Recuerda que al mal tiempo, buena cara. 88. Hacer hasta lo imposible. Ejemplo. Yo haré hasta lo imposible para conquistar su amor. 89. Choca esos cinco. Ejemplo. Ese fue un golazo. Choca esos cinco. 90. Les das la mano. Y se toman el brazo. Ejemplo. Yo quise ayudar a mi amigo y acepté que viviera en mi casa por un fin de semana. Pero ya lleva seis meses y aún no se quiere ir de mi casa. Les das la mano y se toman el brazo. Bueno amigo, por favor, recuerda, suscríbete. Comenta y comparte. Regálame un like. Activa la campana de notificaciones.